Luis Vladimir Serrano Santos. Yo me acosté como a las 12 de la noche, dejé el vehículo mío frente a, a mi casa, ahí mismo al lado. Y cuando me levanté no, no estaba. ¿Dónde fue eso? Proyecto Aguayo. ¿Qué tipo de vehículo es? Un K5, 2013. ¿El valor del vehículo? Casi 600 mil pesos. No, era más porque ahí tenía música. De música y tenía algo y pico como 800 mil pesos más o menos. Wow. Por todo. ¿Qué tiempo tenía con el vehículo? Tres años y pico. ¿Algún tipo de sospecha de cómo pudo pasar, de quién fue? Nada, nada. Ni mañana? idea. No, eh, ahí lado en la calle. ¿Tú bajaste afuera, cuento? Sí, lo que pasa es que yo duermo mi ahí mismo, ahí lado. Tendría, diría, más o menos de la una para allá, porque yo a las 12 todavía estaba despierto. No que no. ¿Qué función tú haces? ¿A qué te delitas? Maestro constructor. No, yo no sentí nada, lo que pasa es que yo todavía a las 12 de la noche estaba despierto. Diría yo de la una en adelante, pero ellos tenemos cámara, puede ser que uno, cuando yo busque los videos, puede ser que yo sepa la hora que, lo que pasa es que están durmiendo lo, lo que tiene la cámara. Que hagan justicia y que podemos dar con el hecho. ¿Lo debe No, gracias, señor. bueno.